Acá tenemos lo que es la plateada. Plateado, espectacular, ¿tremendo? Temporada. Tremendo. Acá tenemos la anchoa de Emilio, de ahí del repunte. Espectacular, espectacular. <risa> Una anchoa espectacular. Mucha gente dice anchoa en la laguna, que tiene que ver? Sí, pero el año pasado anduvo muy bien la anchoa. Este... La anchoa el Exacto, eh, se va en muchos lugares, ¿no es cierto? A mí me dio muy buen resultado. Ya. Lo que la anchoa, la plateada...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 que tiramos mirá qué espectacular el pejerrey ¿Sí? tremendo hermoso con una línea levantadita picó arriba bueno, a flote sí, ahí está gordo mirá que pescado sanito buenísimo Sí. Primer tiro, a flote. Arriba el todo, mira A flote, a flote sí. con una X15. Sí. Espectacular. Cuarto, sí. Bueno, vamos a seguir. Si Dios quiere, dale. Califa, espectacular la morcilla. Bien. Eh, es de la de Quique Godoy, por lo que dijo el burri. Excelente, excelente. Chinchulines, trajo el chorizo, ahí lo filmaste vos, mirá lo que. Es. Cebolla verdeo, fresquita, espectacular. Tremendo, qué bien la estamos pasando acá. Es esta espectacular ruta. con los amigos acá, con hace mucho frío. Con con, Meralta, con el pájaro. Fernández, excelente pescador de acá de la laguna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 Y calor. Va a ser calor. venía con otro nylon excelente pescado, excelente pescado. Bueno. espectacular Qué este caculate que vamos a hacer mira lo que es esto? Sí. una presentación espectacular muy a ahí mira mira esto chinchulincito vamos wow. hacer dorado y espectacular tenemos mira la costillitas muy guay. muy guay. Esto es un bebé sí, sí mira cómo están los conectados Está en toda la expectativa Así que un hambre está todo cocito Mira lo que es Ya está listo para comer Choricito de primera Comemos y seguimos pescando Cali va lindo esto Va lindo lindo, lindo Lo que venimos a mostrar es el porte del pescado Está bueno está Buenísimo Está igual que siempre la, la verdad que la laguna se mantuvo bajó un poco de nivel Pero no, la laguna está igual entonces, eso es lo principal. Todavía no está habilitada dijiste vos, pero ahora cuando lo habilitan, un anticipo de lo que se viene, ¿sabes? ahí Ah, de peca. Bueno, qué lo nah, no va a hacer grande, Cali. Mira lo que es esto. Oh, por Hermoso. Hermoso. Estamos comiendo Traigan, traigan off, ¿eh? porque ahí... Estaban bueno, Traigan off. No. hermoso pescado. Oh, qué belleza. Y bien comido, ¿eh? No... Plateadita, está comiendo plateadita de cosas así. Buenísimo. Muy bien. Sí, sí. Qué pescoso.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 Salen unos chiquitos, todos grandes. Todo tamaño, todos buenos. De 350 a 400 para arriba, todos buenos. Tremendo, seguimos.